recalco que para mí el, el justo vencedor de la categoría open era el que ha sido eh, es que no tiene ningún fallo no se le puede meter ningún fallo creo que la categoría 2 12 muy a nuestro pesar y tal claridad eh, joder iba muy bien también no se le puede decir va mal aquí quita allí ha ido bien y, y creo que en clases también ha ganado el que tenía que ganar o sea que tampoco es que haya sido una artimaña para decir que gane esto y que gane otro yo veo que han ganado los tres que se merecían ganar en esas categorías luego ya incluso en Memphis, podríamos decir, yo creo que también ha ganado el que tenía que ganar, etcétera. Pero yo le veo quizás de los Olimpias más justos y estaba claro que a, a, a Bill si es que ha salido peor este año que hace 7, 8 años. Ha ido para atrás en vez de para adelante. Entonces... Yo, yo, es que, a ver, eh, si, yo esto lo he dicho muchas veces, eh, el Olimpia es la puerta de salida de un culturista profesional, es el, es el final ya de, de, de una carrera. Normalmente en la mayoría de, de Olimpias, eh, pocos son los que se retiran porque deciden retirarse, porque sí, sino porque o bien o se parten por fuera o se parten por dentro. Dorian, Philly Jai Jay Cutler, etcétera, etcétera, etcétera, acabas hasta que, bueno, no aguantas más toda, toda esa tensión, toda esa presión, en general todo lo que conlleva lleva una preparación 365 días al año de esa de esa índole. Y digo esto por, por Big Ramy, ¿vale? Eh, o sea, todo, todo profesional llega un momento en el que tiene, que tiene su final, bueno, recordad a Ronnie Coleman, cómo apareció ese último Olimpia, ¿no? Que era un séptimo, octavo, esa caída. Y aunque muchos están comentando, y aquí abro un poquito el debate, que hoy el mismo Big Ramy que va a aparecer el año que viene y va a ganar y, o bueno, va a intentar ganar y va a reaparecer, pocos Olimpias hacen eso. Porque yo pienso que cuando te rompes, por decirlo de alguna forma, y digo romper porque creo que Birrami, desde mi punto de vista y hasta donde yo podía analizar, ojo, me puedo equivocar, ya presenta varias radiculopatías. Es decir, los dos agujeros, los cuadrices, son a priori, según me han dicho y analizado, daños periféricos de, de lo que sea. El gemelo interno, el gastronemio izquierdo, también cada vez lo tiene más degradado, lo está perdiendo. Esos son problemas de radiculopatía de columnares, como tuvo Jai Kaller en el bíceps, como tuvo Ronnie Coleman. Y yo creo que ahí ya el cuerpo está indicando que estamos llegando a un, un límite. Entonces, yo, yo no creo que mi Rami remonte. Yo creo que los próximos Olimpiad va a estar entre Chopin y, y, y Derek. Que a mí, al menos Derek, me ha, vamos, me ha dado una, una sorpresa grandísima. A todos, a todos. Yo, yo creo que coincido plenamente con Raúl. Lo que tiene Rami, a poco que sepas esa Samir un físico, ya es insalvable porque como bien dice Raúl, son ya lesiones de tipo nervioso, hay acortamientos, eh, si os fijáis, eh, porque Denis James sacó un vídeo y dijo, no sé qué ha pasado, este como siempre mintiendo, porque aquí en mi casa estaba perfecto, este, este que es un puño Hugo y lo que se ve es una simetría completa, eh, ya hay acortamiento de un dorsal, acortamiento de un tríceps, eh, sí. la cintura no es que se le haya ido, sino que todo lo demás se le está empezando a reducir, eh, porque Arnold dijo, bueno, si reduce cintura, este señor como chochea, pues bueno. Pero eh, la, la espalda está atrofiada completamente, eh, el, hay un gemelo que también. Entonces, eso ya es insalvable. O sea, donde ya no llega un nervio, donde ya no llega eh, correctamente eh, las terminaciones nerviosas, no se van a reparar. Y creo que, bueno, que Rami lo más. Eh, si bien nunca ha sido una limpia, porque yo creo que era una limpia que vencía, pero no convencía. Nunca ha tenido esa capacidad, incluso con los que somos más acérrimos del culturismo más extremo, nunca ligó bien. Eh, era un culturista, ha sido un culturista que no va a pasar a la historia tampoco por tener un legado brillante, por haber ganado con una superioridad abrumadora, sino si no ha sido el Olimpia, posiblemente que ha estado ganando ante la peor li, eh, línea de la historia. Eh, y ahora se abre ante nosotros una época en la que hay ahora mismo tres culturistas pues que nos pueden recuperar, salvando las distancias que es un poco como cuando veíamos en la línea de competición a Flex Wheeler, a Dorian o sea, veías a tres tíos repito, no en ese nivel pero que veías a uno limpio y decías, hostia, hay tres o cuatro que se pueden velar, porque el otro día Walker, las cosas como son, a todos nos gustaba pero todos decíamos, no, no le van a dar coba porque muy feo tal, joder, le metió metido tercero, entonces tienes ahí a tres tíos que yo creo, Maxo que, que evidentemente yo pienso que el cetro va a ir para, para Walker o sea, perdón, para, para, para Derek. Pero, joder, que tiene salida a tres tíos y además, no podemos obviar la figura de Samson, que ha quedado un poco eclipsada por, por el debut de Lunsor, Pero, ojo, Samson, el pedazo físico, enorme de cojones y bonito, buen posador, buena presentación. Ahora mismo yo creo que hay, hay un relevo eh, que, que nos puede dar muchos años de, de volver a, a un top 5. Joder, que la madre que me parió. Vaya campeonato. Sí, yo, yo en este caso, lo que estáis hablando de, de, de el dominio de, de hasta ahora de, de Birrami, eh, yo creo que eh, totalmente contigo, Sergio, en el sentido de que eh, por tamaño nos ha impresionado a todos, es un tío súper grande, pero siempre, por lo menos, mi visión ha sido que le ha faltado un puntito para decir, hostia, mmm, me deja boquiabierto, ¿no? Siempre es como que no sé si madurez, dureza muscular o, o separación o no sé, la pierna, por ejemplo el cuádriceps, en sus buenos momentos ¿vale? Eh, este año ha sido ya un poco, yo creo que no es eh, falto de forma sino es que es lo que decís, yo creo que el físico llega a un momento que tiene su límite, ¿no? Entonces yo creo que ya le está marcando un poco, que no es cuestión de que haya sido una mala preparación o, de, o, o algo de este tipo, ¿no? Yo creo que que, que él es que ya no, su físico ya no le responde igual. Yo creo que, eh, bueno, eh, lo mismo me, me puedo equivocar, pero yo, por los síntomas que, que yo estoy viendo, creo que, que, no, que no es así, que ya no puede más. Y sería un error, porque yo para mí el arrastrarte, ya no competir, en arrastrarte en querer seguir y ves que no te aguanta el físico, yo creo que es cuando ya tienes que tomar la decisión de que es tu momento. Entonces, eh, a mí Chopan me ha encantado, me ha encantado total, totalmente y a mí el que me ha sorprendido para bien y creo que da una visión ya sea por el motivo que sea, ¿vale? Eh, que lo han metido ahí tercero a, a Walker eh, es lo que decimos y es lo que muchas veces yo he comentado del tema de, de los Olimpias anteriores o la Liga Profesional anteriormente había mucha más variedad de físicos ¿Vale? Y ya no solamente últimamente parecía que si no eras de cintura súper estrecha como que ya no valía para el culturismo y bueno, tiene que haber de todo, ¿no? Es lo que decimos, y luego es lo que decimos, no era el más bonito, pero pero, y yo creo que, que la tendencia del público en general, eh, y por lo que vemos en redes y todos los chavalitos eh, todos están locos con Nick Walker, y quizás no es el más estético, pero es lo que decimos meter un tío diferente, ¿vale?, eh, sin esa cintura tan apretada, tan fina, que eso, pero impactante muscularmente, eh, yo creo que el bajar los kilos que ha bajado última hora y salir más apretado es lo que se le ha hecho ver la diferencia con el año pasado, ¿no? Entonces, una apuesta a punto muy buena, duro, rocoso, un tío impactante, compacto, eh, y a pesar de que no tiene una estética realmente bonita, eh, es un tío que nos gusta, nos gusta ver encima del escenario y que lo metan ahí, que lo comparen, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, a mí, a mí me gusta este tipo de decisiones así. Eh, luego ya hay que analizar, pero el culturismo no es solamente, ¿vale? Que sí, el factor estético, por supuesto, pero que, que la estética y lo bonito va a gustos. Eh, yo veo a, a, a Nick Walker, lo veo ahí comparando, apretando y analizando el culturismo, a lo mejor digo, hostia, no está para ganar el Olimpia, pero es un tío que me gusta ver, ver encima del escenario. Y entonces, eh, lo que decimos, pero si estos tíos así los vamos dejando atrás, atrás, atrás, pues llega un momento que se va a perder un poco pues esa eh, diferencia de físicos, ¿vale? Entonces yo creo que, que yo, para mí, ha sido realmente un acierto. Y las clasificaciones, sinceramente, en el Open... Algún toque quizá porque, bueno, Sansón en su debut, meterse sexto es lo que decimos, viene viene Derek y, y le, le, le eclipsa un poquito el mérito. Pero pero yo en un futuro lo que veo ahí es unos años que, porque creo que Chopin le queda todavía a tela, eh, Derek va a estar ahí y eh, escucharme con, con la evolución que, que ha tenido este año si sigue evolucionando hay que ver ¿no? hasta dónde hasta dónde puede llegar pero yo creo que Sansón es, es eh, una novedad que se ha metido ahí y que yo creo que viene para, para quedarse y para apretar duro Yo ¿Sansón? hubiera metido en el top 5 a, a Sansón eh, y a, quizás a, a Jacket Andrew Jacket. Lo que pasa que ya sería pedir demasiado que sacaran a dos Olimpias del top 5. Era ya... Era, entiendo que ya era demasiado el castigo. De hecho, desde de, de un Mister Olimpia reinante, nunca había quedado tan abajo, desde Samir Banut en Múnich, que le echaron quinto también. O sea, ya hablamos del año 82, si mal no recuerdo. Entonces, hay que tener medida de, de siempre se ha tendido a cuidar un poco el campeón. Curry estaba absoluta al principio Curry dio el pego en el vídeo, pero ocurren cuando te pones a examinar las fotos estaba absolutamente desdibujado. O sea, tenía más tamaño la pierna a costa de ir peor de punto de espalda que nunca. Y luego, si, si queréis, hablamos un poco de, también de los fraudes del Olimpia. Eh, bueno, también quería decir que quizás Andrew Jacques, lo, lo hubiera metido quinto también, pero es cierto que sería un, pe un pelín ligero. Para mí, los dos grandes opciones del Olimpia han sido primero Hunter, ya el pectoral está completamente recogido y por supuesto, aquí lo dijimos todos, que Chris Zorn iba a entrar entre los 10 primeros y quedó 12 y yo creo que fueron bastante generosos con él dejándole el 12. Sí, sí, la verdad es que se le veía, se le veía bastante mal al lado de los otros. ¿Cómo se llama? A mí hay uno que me ha sorprendido bastante porque no le conocía mucho, no le seguía mucho. Digamos que había dos tíos gigantes que eran Sansón y otro negro también que era gigantesco que era entre los 10 finalistas. Jacket. jacket, ¿no? Pues a mí, el, el Jacket es de los que más, más me ha impresionado de decir, joder, nunca se le había visto casi y simplemente ya por tamaño es que es descomunal, es que es más grande que, que Rami y además tiene formas bonitas y a mí son los dos que más me han impresionado eh, el Sansón y, el, y el, el, el Jacket este porque el resto a ver, jadi Chopan todo el mundo sabemos que es que siempre sale bien, es que hadi Chopan nunca decepciona no es de los que te vayas a defraudar, siempre sale bien eh, y si nunca la han dejado mejor yo creo que era por el país del que era Pero es que, que me parece extraño que la hayan dado ganador siendo del país que es Pero es que no hay ninguna pega que ponerle Y a mí Walker yo pensé que se le iba a ver mejor, fíjate Que se le iba a ver mejor posando al lado de los otros que digo por tamaño y tal Sin embargo le he visto un poco consumido y dilatado como es él siempre y demás Entonces bueno, Walker la han puesto tercero aunque... A mí, Walker personalmente, no me, no me gusta mucho. Lo que pasa es que las redes sociales, de todos los que hay ahí, es el más activo y el, y el que más seguidores tiene y tal. Eh, y lo mismo, eso la ha impulsado un poco a que los jueces se fijen más en él. Pero la verdad es que mmm, no tiene. Eh, o sea, que vamos, a mí me ha defraudado, pensaba que iba a salir mejor. No, pues a mí al revés. A mí me ha, me ha, met... me ha hecho meterme la lengua en el culo. Yo, a mí me gusta mucho, ¿eh? A mí me ha gustado Sí, piensa, mucho. sí, sí eh, piensa que no es el de las fotos del día previo, ¿te acuerdas, Paco, que lo estuvimos hablando de las sí. fotos que había subido? El del escenario no ha sido el de las fotos. Claro, las fotos siempre son lo que son, ¿no? Bueno, pero Por quizás eso... porque ah, yo creo que la última noche eh, hubo un buen trabajo, ¿eh? Yo es lo que pienso, pienso que no, era, no es un tema de retoque, sino de vamos a ajustar, deja la báscula en el cuarto de baño y mira tal espejo y hasta que no veamos lo que se tiene que ver, eh, y yo creo que han ido por ahí los tiros, porque el punto, tío, de dureza es cierto que tiene un serio problema de separación, las piernas no están separadas sí. en absoluto, son dos mazacotes, eh, pero joder, macho, es que es un, creo que es un físico llevado al 200%, o sea, que es que tener en cuenta que se está enfrentando con un tío como Chopin, eh, que los que le hemos tenido al lado es un tío que impresionaba ya con 85 kilos, no, de, no, no me imagino cómo debe ser con unos 104 105 que estará. Eh, Derek, que es un puto portento, que es, o sea, es un puto portento, y el tío aguanta muy bien el tipo. O sea, tenía una propuesta física, que habían poses en las que joder, se le veían muy bien. Eh, a mí me gusta mucho cuando hace el, abdomen, el, el doble bíceps cerrado, apretando el abdomen. Que sé que hay aquí, sé que hay entendidos jueces españoles que ese tipo de poses no les gusta. Pero joder, es que, macho, eh, a mí me parece objetivamente a mí, Walker, me sorprendió para bien porque, tío, eh, yo tenía mucho miedo de que le iban a dar un tortazo monumental y me alegré muchísimo. Y es que, aparte, me gustó, tío, me gustó mucho. Ese culturismo pues, mí, es lo que dice Paco, ese pero... culturismo es el tipo de culturismo que sabes que no va a ganar, pero que es el culturista que nos gusta a los culturistas. Sí, pero fíjate, yo a lo que me refiero con decepción, mírale ahí al lado de los otros que han subido de 2.12 se le ve más pequeño, tío. O sea, me refiero a decisión en tamaño que Walker. Es, no, enorme. El de clavículas. es que, joder, es que Derek, es que Derek también podemos decir otra cosa. A Derek no se le veían las, fotos, las piernas como en las fotos que subía. Precisamente Derek, la pierna se le veía un poco cantarina en el escenario, bajo mi punto de vista. Sí, es eh, un poco... Pero porque de arriba va muy lleno, tío. Es que claro, pero estábamos todo el año viendo fotos con unas patas que eran brutales y luego en el escenario esas patas no estaban. Claro, pero es que, Esto, claro. hoy en día se puede llegar un poco pero a mí de a, a, a ver, estructuralmente eh, yo creo que Walker es el más pobre de los tres porque eh, Chopan es muy ancho clavícula lo que pasa es que como es más ancho de cintura no parece tanto pero Chopan es un buen armatoste y, y, y, y Walker es el más limitado estructuralmente pero el relleno muscular que tiene joder tío, tiene un grosor y está todo muy bien puesto y muy duro, el abdomen muy controlado que le van dando todo el año la caña con, la, con el abdomen a mí particularmente sí. me gusta bastante, tío. Sí, aparte, aparte eh, yo me he fijado en igual Walker. Y sí, Robert, tienes toda la razón. Vimos una foto de perfil, ¿vale? Pues la semana previa. Y, y estaba, que, que, que, que lo comentábamos y tal, que con un punto, una piel fina. Eh, y luego, pues quizá no se ha visto con ese punto que habíamos visto esa foto. No sé, las fotos a veces las luces o, o no sé si a lo mejor... Eh, eh, ha querido cargar un poquito y no ha salido con, con ese detalle, pero ha salido muchísimo mejor que, que, que el año pasado. ¿vale? Y yo creo que el secarse ese poquito más, quizás se haya vaciado un poco, pero, pero ha ganado en, en, en vistosidad, en, en, en impactar un poco ¿no? con esa eh, más, más la piel más fina, más rocoso. Y, y, si, y si os fijáis en los detalles, el chaval, eh, escuchadme, se lo ha currado muchísimo. ¿Vale? con el tema de todos hemos visto a Nick Walker cuando sale a una exhibición o hace cualquier cosa, el tío le da igual, sale con la panza, ahí no mira de meter abdomen, eh, en pocos momentos, poquísimos momentos lo hemos visto eh, que fuera que, que, que descontrolar el abdomen, lo ha tenido muy controlado, la cintura que tiene es la cintura que tiene, ahí no podemos hacer nada, pero no lo ha dejado en ningún momento, ha tenido bien remetido, le, le, le juega a su favor, que tiene un taco impresionantemente súper profundo y cuando lo deja apretado, pues le hace la, la zona media como muy compacta, pero se lo ha trabajado, no ha relajado el abdomen en ningún momento, eh, lo ha tenido ahí. Y luego si os fijáis, el tema de la pose de, de, de Walker, un tío que... Eh, lo ha corregido mucho, se nota que ha trabajado en ello. Intentaba hacer poses incluso artísticas ahí, tipo acá. Eh, en la rutina de poses se ha agachado abajo, eh, incluso para dar un poquito como más esa plasticidad, ¿no? Eh, escúchame, yo por él es eh, lo que decimos. Eh, eh, estoy con Sergio de que eh, genéticamente la forma no es la perfecta, pero, pero escúchame. Eh, tiene otras cosas que, que, que, que suplen un poco eso. Y son físicos los que somos forofos y apasionados del músculo. Es un tío que quiero ver ahí. Y me gusta ver ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo por, por él, eh, chapó Yo en ese sentido, eh, perfecto. Me ha gustado muchísimo en el Walker. Y mira que no era, era de mis favoritos para nada. vale Porque tal y como salió el año pasado... Eh, más blando, más acuoso, más... Uf, no me gustó nada. Este año es lo que decimos. Yo no lo había metido en mis predicciones tampoco ahí tan arriba, pero escúchame, chapó, ¿eh? me ha encantado, a mí me ha gustado mucho. Vale. Bueno, pues eh, vale, esto hablando ya de la categoría Open, yo creo que poco más que decir, que estamos más o menos todos de acuerdo con distintos matices y demás. Eh... Es, es curioso que la categoría Open está siendo dominada por antiguos 2.12. La verdad es que resulta cuanto menos, cuanto menos curioso.